Me subo al Pegaso y me fumo un Poncazo Y entra al fantástico mundo de Harry Potter Por J.K. Rowling, ok Aquí vamos, muy atento Yeah, yeah, yeah, yeah. Fumemos un cuete y vamos a jugar Que plantamos ganja con la germa Yo with y el Ron with Lee. Y yo somos todos de la casa de Grif Indoors, en nuestro salón tenemos gran indoors En donde plantamos jales de cannabis Ahí pa' fumarlo y ahí con los de Spliffen. Me los paseo en la punta del pico ya lo los de full todo viola Y a los de Raven El vuelvo a fumar todo La baña es una magia Que te va a hacer hola. Con un lugar leviosa, de diosa, Tú te vayas a volar Cuidado que ahí viene Ganjalf Con toda la vida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 Cadáver está muerto, Harry por virtualidad La es una magia que te hace volar Con un leviosa, tú te vayas a volar. Demasiado fumé y estoy en Howard, Estoy confundido, eso es un fantasma No sé dónde estoy, es una araña gigante Esa fotografía, ¿acaso? Se movió, no sé mi man Esto de la magia me trae para atrás Pero espero que me, se me pase la ola. bola Boy, yo, yo. Incluso los licantropos están fumando en el patio De jugar después celebrando de que ha muerto Bordeaux, De que Harry Potter lo mató Lo intoxicó con el humo de un hechizo Que va el suelo lo tiró, se voló demasiado se atrapó todo el tiempo nosotros estuvimos atrapándonos y no vimos que la solución no estaba frente a nuestro ojo vamos a hacer que voldeblum se atrape un humo de una letra que no se escape yeah. la ya filosofal con esta lo vamos a derrotar remontémonos al año 1997 lugar Londres autor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 También de la gran pantalla emocionando a Grande y Chico en principal antagonista y arco-argumentales contra el malvado hechicero Voldemort Oscuro que se especializa en la magia negra, fumarse un pito y transportarse al fantástico mundo de Harry Potter. Tan solo una sátira junto a sus mejores amigos, Ron Weasley y, y grandes amigos. Grandes aventuras, grandes enseñanzas